Está. Puede ser, puede ser. Agregando, agregando. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Sí! ¡Eh! <risa> logramos. <risa> <risa> lo logramos Uf. Esto, si yo lo doy vuelta se gira toda la cámara y todo porque que... no quiero el cosito acá abajo. Ah, así. Ah, a ver. No, ah, porque la... Ah, sí, sí, sí, sí. Gira, Mira, te está diciendo algo. que está diciendo gira el dispositivo, no puedes cambiar. Ahora ah, estás no. más abajo. No. Vos también. <risa> Adiós, <señora. risa> Ahora que tengo un asistente acá. Bien, ahí con arte. No. Tenemos en el en el, el la en la stage. el stage Esperen que preparé algo para iniciar el programa, esperen, esperen. Ahí vamos, ¿eh? ¿Están listos? ¡No! Oh. Oh. Oh. hola hola Doña Rosa, hola Don José hola Don Felipe hola Don Felipe bueno lo, lo estamos, logrando. Logramos, lo estamos, estamos logrando. logrando lo estamos logrando sí. lo estamos logrando logramos deshacernos de, un, de una interferencia mercuriana retrógrada que nos hizo bastante difícil el acceso y viste lo vertiginoso del público en el Facebook Live. De repente hay 10 personas, de repente queda una, y si nuestra transmisión empieza a fallar, quedamos solos. Perdemos y ahora todo de nuestro repente rating. repente tenemos público de nuevo. Perdemos nuestro okay. rating. Sí, sí, sí. Ese, el rating es muy difícil de conseguir. Bueno. Eh, Entonces. Aquí estamos. Después de estos desperfectos técnicos, aquí estamos. Eh, no sé dónde apoyar hola, mi. Hola, amigo. Gracias bueno, por la invitación. Gracias a vos por participar. Y... Bueno, estoy... ¿Ah, ahí, estoy, estoy ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy derecho Ahí estás, o... eh, No, ¿torcido? no estás eh, acostado. Ah, tengo que, tengo que dejarlo así. Sí. Igual si sí, querés recostarte... <risa> <risa> no sé cómo poner el teléfono. A ver, bueno, hablemos mientras... Bueno, voy, voy a... a, um, voy, a hacer, voy a hacerme como el que haga una introducción. Dale. Eh, en este nuevo ciclo de entrevistas eh, hoy estamos con Jada y me acordaba, me acordé de cuando te conocí hace unos más de 10 años eh, en Paraguay, este, dabas unas maravillosas clases de buto. <risa> Este, Yo estaba, bueno, en mi periodo de mayor fascinación con el calendario de 13 lunas eh, Que en, en aquellos días hicimos como unas exploraciones de eso sí. En ese momento te, te gustó mucho eso Y poco tiempo después escribiste un librito sí. sobre, sobre ese tema, un libro muy lindo Hiciste una edición ahí con dibujos, todo Y distribuiste así como... Un, un relato sobre sobre el tema del tiempo y la ley del tiempo y todo uh -huh. eh, y bueno, fu fuiste atravesando diferentes etapas y, y modalidades en tu vida como veíamos el otro día estaba esa foto de cuando fuimos a ver a Hasmujín, que era sí. tu, tu etapa crítica <risa> Y, y en los últimos años vi que, bueno, te parece como que te, te hubieses enfocado más que nada en el aspecto de escribir. ¿Está bien lo que estoy contando? Eh, sí, es una de las cosas que más me enfoqué en los últimos años. Eh, por ahí eso y el cine fueron los, los dos focos de los últimos años. Pero sí, Exacto. la escritura mucho, la escritura sobre todo creo. Eso, también, también bueno, mucha, mucha actividad cinematográfica y eh, lograste hacer una película, ¿larga duración sería? ¿o casi? Eh, sí, dos largos hice, un documental dos y largos. una de ficción. Este, Fiesta Rota, que se puede ver en, en las plataformas de cine nacional que hay en sí. internet. Cineart.com cinear.com y en mi web también Cinear. está. Buenísimo, buenísimo. Sí. Este... Y como introducción a la charla, mirá lo que... Bueno, este es tu más reciente libro, Recién sí. Salidito del Horno, Yo Cuento. Y seleccioné, ayer estaba leyendo uno de los cuentos y tenía en mente una temática para charlarte. Ajá. O un disparador, algo de lo que de lo que sentí, como que es un tema que está presente eh, en, en tus relatos bastante. Uh -huh. Había leído, leí, leí entero el libro el que habías hecho hace uno o dos años, como se llamaba, De todos queremos. Sí. Y creo que esta temática está siempre. Y voy a, ¿puedo leer un...? Sí, por favor. Un, un tramo de acá, dice así. ¿Contar todo esto me puso así? Intento hablar de una incomodidad, pero me frustro No encuentro las palabras, no alcanzo a llegar a ese lugar a donde espera la palabra justa Ese lugar hecho por una sola palabra ¿Por qué me siento así? Incómodo, intruso, ilegal ¿Me decís por qué me siento así? ¿Estás cómodo? Sí. Me sí. siento cómodo. Eh, bueno, vi que la incomodidad es un tema que aparece bastante en tus relatos. Ajá. Y si no te incomoda, quería empezar como por ahí, preguntándote acerca de la incomodidad. Qué buena la pretensión de que preguntarme sobre la incomodidad no me incomode. <risa> Que... Me parece, sería medio trucho hablar de la incomodidad, desde un lugar muy cómodo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pongámosle que es incómodo hablar de la incomodidad. Ajá. Yo también me incomodo bastante, ¿eh? Como con la incomodidad. Ajá. Eh, ¿Es una experiencia que aparece mucho en tu vida, la incomodidad? La, inco la incomodidad, eh, <coughs> Sí, puedo, puedo decir que sí. Eh, sí, que, que es muchas cosas también, que puede ser cosas muy diferentes. Eh, y por ahí con esa palabra estoy nombrando experiencias de diferentes niveles o órdenes. Uh -huh. Pero sí, ponele que sí, que es, un, que es una experiencia. Que, es, que no sé, me parece que por ahí no, la idea de la incomodidad nombra algo de nuestro del vivir humano, del acontecer humano en un, en un universo con, con bordes eh, uh -huh. con cuerpos hay algo eh, hay algo me parece que, in, que intrínsecamente incómodo en, el, en la vida, en el vivir interesante, sí eh, igual eso, es una palabra y cada persona por ahí le da una connotación diferente sí, hay algo incómodo de tener un cuerpo se puede aplicar a muchas cosas, ¿no? En la idea de la incomodidad. Sí. Sí, yo creo que, no sé por ahí si, por ahí mismo yo, la, o por ahí vos estás también como hablando de un tema que es grande y que por ahí tiene también sus sutilezas. Pero en principio me, me, me viene a hablar de eso, de algo de lo general de la experiencia de la incomodidad, que es, que es la vida, que es. Que es rozar del mundo, frotarse con las cosas, rasparse con el, los bordes de, la, de las cosas. Eh, uh -huh. Como eso, no somos, no somos agua solamente. Eh, ¿de, qué, ¿De qué dirías que se trata este, este libro? Yo cuento. Eh, me gusta pensarlo como una investigación a través de la ficción, acerca de la naturaleza, entre diez mil comillas, narrativa del ser humano. Un, una investigación narrativa. Eso, sí, sí. Un, una investigación de, de, de ese aspecto tan, tan únicamente humano, pienso, no, uh -huh. no lo sé, de, de que somos criaturas que se cuentan historias. Uh -huh. Voy a, voy a leerte algo que, que escribiste en el Facebook, Re, rescaté un par de frases que me parecían interesantes de compartir. Dale. Pusiste, la mente humana crea ficciones, no puede no hacerlo, nos sirven para sobrevivir. La frustración es el intento de seguir sobreviviendo, frustración es señal de crecimiento. Sí. Están mezcladas, son, son, son pedazos, como que uh -huh. los, los junté ahí. Uh -huh. eh, en realidad hay dos temas acá. Por un lado esto de, de que la mente humana crea ficciones como una función de supervivencia, que me parece, estoy, estoy muy de acuerdo y me parece súper interesante comprender eso. Ajá. Eh, ¿Cómo lo experimentás? Eh... Y pienso, no sé bien qué decir ahora, pero me surge algo de, de nombrar, una idea que es que eh, pienso que, que no solo nos alimentamos de comida y de abrazos, también nos alimentamos de historias, de relatos, de mitos. Y, y, y ahí toca tocar el tema de la identidad, tal vez... Como cápsula de supervivencia y de, exper de experiencia, mmm, que es una, pienso que es una construcción de, en base a relatos y que, y que sobrevivimos en, tantos, en tanto sujetos y, y yo es en la medida en que sostenemos una cierta coherencia narrativa. Y que sí si, porque si olvidas eh, una pregunta que me parece muy rica es quién serías si no, si de repente no tuvieras los recuerdos que tenés, si te olvidas de todo lo que viviste, o tu, tu nombre, tus historias, ¿quién sos? Sí, o okay. qué. ¿O quesos? Sí. ¿Quesos? Sí, sí. <ríe> muy rico, quesos. Sí, claro, porque necesitamos contarnos permanentemente quién y qué somos y a dónde estamos y esto que es el contexto, ¿no? Como mm. yo tengo ese experimento que llamo fuera de contexto, que se trata de eso también, de, mm -hmm. de cómo el relato, por eso resu resueno mucho con, con esto que, que hay en tu libro, de ver al, al relato como una función de supervivencia, porque si, si todo lo que nos contamos desaparece en un momento, eh, Pienso que nos encontramos con el puro instinto y con, con el miedo a la extinción y que una de las primeras cosas que pienso que nos pasa es que la mente enseguida te crea una historia, un relato, para decirte quién sos, qué estás haciendo, y ¿Dónde para darte estás? una mínima seguridad de existencia, ¿no? Sí, sí. Es que es tocar la muerte, eh, desarmar los relatos. Y, y bueno, es, es una experiencia, eh, no sé, es fuerte morirse. Sí, sí, sí, es, una, es intenso. <risa> es intenso morirse Y, y me, me parece que en gran medida vivimos haciendo cosas para no morirnos, no morirnos en un, en un sentido muy amplio, que es, eh, vivo mi vida, voy a mi trabajo, veo a la gente que quiero, que sé que quiero, que ya sé que quiero, porque eso me confirma que soy, esto que ya sé que soy, y, y no todo eso es... es, es es la vastedad del, del no ser, que, que no sé qué es, eh, que lo experimentamos por ahí en, en momentos, no sé, momentos de éxtasis, cuando no sé cuando algo nos conmueve, cuando hacemos el amor, cuando vemos una obra o leemos algo que pff, nos hace estallar algo de los bordes de, la, de nuestra identidad, cuando vemos algo en la calle, cuando jugamos con un gato hay un señor enfrente en un balcón fumando un pucho, con los hombros así, no tiene, no tiene cuello el señor, ahí mira para acá, eh, no sé, de pronto, no, es que no creo que me vea, porque estoy adentro, de pronto eso, distraerse del, ahí me distraje por ejemplo, distraerse del curso de la coherencia personal es un poco morir, y, ¿Y es arriesgado, es? es arriesgado, y es arriesgado, porque cuando volvés, ¿a dónde volvés?, <ríe> a tu relato, ¿no? Y eh, a tu guión. Tenés que tener un guión base. Tenés un guión base, sí. Y, El nombre es un guión base. base. Claro, claro, claro. El nombre, y de ahí lo vamos ampliando, ¿no? Como hay, supongo que diferentes personas nos ocupamos en mayor o menor medida de construir eso, mm. ese refugio eh, ¿a dónde volver si nos perdemos, si nos distraemos? ¿a dónde volver? Claro. Este, ¿Y se puede confiar en, en eso que nos contamos? ¿Podemos vivir como confiando en el relato que nos contamos a nosotros mismos? Eh, y, ¿Y por el otro lado se puede vivir como desconfiando de eso, sabiendo que, que vivimos en nuestra propia ficción? Confiar sería saber con certeza que es verdad Claro, como que, a ver, pienso que, pienso que para muchas personas, eh, muchas personas necesitan decir como que su relato es un, su verdad, o como creer muy, muy firmemente en lo, que se, en lo que me cuento a mí mismo, porque si no, es decir, como si siento que hay personas que necesitan más vivir algo que llaman una realidad. Y, y hay otras personas que quizás se animan a, a saltar a esto, que es decir, bueno, asumir que vivimos una ficción. Mm. Uh -huh. y, y, y, y creo que, no sé si estarían de acuerdo las personas entre sí en, en el hecho de si vivimos una realidad o una ficción. ajá Sí, y me viene a aclarar algo que es que para mí la, la idea de ficción no tiene que ver con la, la mentira como algo falso, sino con la idea de organización y de marco y de construcción. Eh, porque en general, no sé, me pienso que en general se suele asociar más la idea de ficción con la idea de falsedad o de algo opuesto a la verdad. Y, y me gusta pensar más en la ficción no como lo que se pone a la verdad, sino que lo, como lo que se pone a lo desorganizado o a lo desenmarcado. Eh, y ahí, como que ahí se me, me abre algo de la perspectiva de, no sé, me corre de un lugar de preguntarme qué es la verdad, que es una pregunta medio callejón sin salida, eh, que, que me puede servir por momentos para jugar un poco, pero no sé si me lleva muy lejos. Y entonces eh, pienso más en la idea de ficción como eso, como la idea de algo que tiene un orden, una forma. Y... Mm. Y después pienso que no sé si se puede, no sé, entiendo como algo de lo que decís, de que distintas personas tienen distinta capacidad en diferentes momentos de vislumbrar el carácter ficcional de sus vidas o de la construcción de la vida en general. Eh, pero también en algún punto creo que es incomparable, como que solo es comparable con la experiencia personal de uno en el, momen, en el momento. como ni eh, No sé, supongo que en algún sentido sí se puede comparar, no sé, cierta disponibilidad a, a, por lo menos, cuestionar las ideas con las que uno sostiene su experiencia. ¿Tiene sentido? Y te pasa que... Sí, sí, tiene sentido. Eh, te pasa que en tu experiencia vas y venís entre, como en, entre lo que parece todo como muy real y muy verdadero de tu, de tu momento, de tu autodescripción, y momentos en los que te das cuenta de que te estás creando tu propia ficción, pero que decís, ah, no, pero como que te acordás de que hay algo creando eso, sí. pero que igual después te volvés a perder en ese mundo como, sí. como ver, y verlo muy real. Re, es, un, es como un es taca un taca taca taca, taca taca taca taca Como un vaivén. Es un sí, vaivén, vuelve. Vuelve y y, y no sé, últimamente estoy pensando que creer es sufrir. Y por ahí ahí volvemos al tema del inicio de tu pregunta sobre la incomodidad. Y tal vez la incomodidad es creer, creerme algo. Y cuando, porque, por ejemplo, últimamente estuve jugando mucho, me gusta, me sirve mucho jugar con imágenes eh, para procesar algo de mi experiencia. Y, por ejemplo, una imagen con la que vengo jugando mucho es la de la pared. Y, y hace poco en una sesión de respiración eh, tuve una experiencia muy linda que fue sentirme muy apretado, estaba dentro de una pileta muy chiquitita de agua respirando y me sentía muy incómodo, muy apretado, hasta que algo en mí se dispuso a, como si fuera a recostarme sobre esa incomodidad, sobre ese borde. Entonces la pared que al principio me apretaba, empecé a, a como si fuera a hacerle zoom y al recostarme sobre esa sensación de apriete, la sensación se transformó y la pared que parecía algo rígido empezó a abrirse y como si fuera que le hice zoom y empecé a ver que lo que era sólido en un principio estaba lleno de poros y, y cada poro era una especie de como si fuera que ves un bosque de lejos y te acercás y ves que hay muchos claros entre los árboles que se abren y, y adentro de cada poro de la pared había como una fiesta de gente bailando y, y bueno esa experiencia es como Sí, como que la vida me está como todo el tiempo poniendo topes y diciendo, a ver, ¿qué haces con este tope? Si, si te sentís incómodo, como si la incomodidad fuera una etapa de en el proceso de integración de novedad, ¿puede ser? Como si la incomodidad fuera una etapa en el proceso de la integración de novedad. Del, de, como si fuera eso, va llegando, yo soy una fiesta. Eh, Identidad jada es una fiesta y va llegando gente nueva, gente, de criaturas, entes, seres, experiencias. Y cuando, cuando llegan al principio, lo nuevo trae, trae como un poco de resentimiento, el sistema se, se contrae un poco cuando aparece un, un, algo, un, un algo que desencaja, y, y hasta que asimilás, y cuando es cuando en la fiesta aparece un elemento como que los invitados hay algo que incomoda a los invitados sí, alguien que viene vestido de otra manera y todos miran <ríe> hasta que decís, bueno venís. ya está ya está bailar se va transformando y... la fiesta hasta que como llegan como esos momentos también en donde se, se aflojan las corbatas se sacan sí se sacan todo bueno eso por ahí es como cuando las cosas vienen vestidas con su, con, su, con su impronta y su cualidad específica y por ahí el tiempo de incomodidad es el tiempo que le toma a, a, a cada nuevo personaje sacarse la ropa y entrar a la desnudez de tu como de tu no sé uh -huh. algo así este... pero si sí es algo que va y viene Sí, eh, mira, había por acá, a ver, seleccioné también, que pusiste la cultura como una tensión. Qué interesante, la cultura como una tensión y, y también la cultura como una inquietud, la cultura como una vieja preocupación. tensas para resolver las cosas? Me pregunto si la maraña no es acaso esa tensión que genero para desanudar la maraña. ¿Qué sería la cultura como una tensión para vos? ¿Qué es um, la cultura? ¿Un culto de la tensión? ¿O a, qué te, ¿A qué te referís o qué te, qué te nace a partir de ahí? Tensión en el sentido de fijación, puede ser, um, un campo, pienso en la imagen de un campo abierto, donde de repente algo momentáneamente se levanta para separar una parte de la otra y se genera una especie de muralla o cerco o pared y, y en la medida en que eso queda fijado eh, se establece un código, un, un sí y un no, un incluir y un excluir, un lenguaje, una ficción, hay un borde. Y, y pienso que lo que llamamos cultura es ese, es ese entramado de bordes y, y de cosas que se levantaron para por ahí sobrevivir y quedaron levantadas por ahí en un momento levantamos una como una no sé pusimos unos troncos para que unos leones no nos comieran y después los leones ya no estaban y los troncos quedaron ahí y nos inventamos que esos troncos son para no sé qué eh, porque pueden venir de Leones, Pueden venir o, otras leones cosas. o otras cosas, o los empezamos a usar para otra cosa, como historias que se inventaron para una cosa y ahora son usadas para otra. Sí, claro, sí. claro. Y, y cuánta carga que llevamos en nuestra cultura de cosas que ya no están, de cosas que se total. montaron en algún momento por algo que era muy importante y quedó como algo cultural y parte de nuestras costumbres, de lo que sea, y... Sí. Hay un experimento, sí. que ¿lo ubicás ese de los monitos? No me acuerdo bien, no, no sé si lo puedo contar. Lo del, La escalera. Lo del centésimo, ah, ¿cuál es? No sé, eran unos monos que, que, que había unas bananas arriba y cuando subían una escalera para buscar las bananas les daba una patada. Entonces, sí, hay varias versiones, creo que ah, es como una forma de abrir una fruta, lo del centésimo mono, que uno como... Ah, ¿Cómo es? Empiezan a contagiarse una... Un saber que creo algo hace más... ¿Qué? Puede, haber varias... <risa> Puede haber varias versiones ¿no? de eso, pero, pero sí, sea lo que te referís, como que establecemos una modalidad que, que, bueno, una vez que todos lo hacemos, está bien, es nuestra cultura, somos así, claro. queda como incuestionable, pero después perdemos de vista aquello que lo originó y tal vez eso desapareció y ya se hace innecesario, pero queda como la costumbre. Sí. Sí, y nos olvidamos. Y es, como, sí, eso es. Sí. es como parte de una extensión de la identidad también, no? Eso que creamos socialmente, culturalmente como tradiciones. Sí, sí, la cultura es como una especie de identidad colectiva. Es un, es un, es un ente que se, que, se, que va siendo idéntico a sí mismo por eso identidades. Es como una entidad que se, es, que se reconoce, es reconocible y sí. Y con, con sus cambios y sus modificaciones eh, como parte... O sea, siento que en algún punto cambiamos para seguir reconociéndonos. Y que la cultura colectiva, individual, el yo también... O sea, también nos podemos pensar personal como la persona, como una cultura. Eh, que a su vez somos, somos un colectivo. Eh, pienso que cambiamos también para mantenernos idénticos a nosotros mismos. Como hay una... como si fuera una dinámica... Entre, en esa dualidad de cambio cambio y desconocerse y reconocerse. No sé, me estoy yendo un poco, se me pone un poco abstracto. Eh. Eh, sí, supongo que de repente si hay una persona que se pone toda blanca y, y otras personas empiezan a, a decir eso está bueno, me pongo todo blanco, yo también y todo blanco y todo blanco, de repente todo el mundo es blanco Uh -huh. Ahí aparece una persona que dice Se cambia de color Para reconocerse ¿no? Como que eso estás diciendo un poquito Como decir, bueno En este momento me pintó ponerme blanco Pero si todo se hace blanco Me pierdo, me dejo uh -huh. de uh -huh. diferenciar Entonces me pongo uh -huh. rojo uh -huh. este, Pusiste en, en un... decir. No, y me viene la pregunta Como... como... De pronto me, me pregunté, bueno, ¿y qué me interesa ahora de, de esto que estamos nombrando? Y me, y me aparece algo del preguntarme en qué me... Di, como si la experiencia también se volviera eh, muy simple. Y cuando me pregunto, bueno, ¿qué me hace bien y qué no? o ¿Qué me resulta creativo y qué me resulta reactivo? Entonces ahí me aparece la pregunta, ¿cuándo la cultura es reacción y... y y eso, la frustración de intentar seguir sobreviviendo, que es una de las cosas que, que elegiste, que es algo que me parece muy interesante pensar que ya sobrevivimos y seguimos intentando sobrevivir cuando ya sobrevivimos. Eh, y en qué medida uso mis repeticiones, mis códigos y mis lenguajes para crear y para descubrir y para extasiarme y en qué medida los uso para seguir protegiéndome de ese león que ya no está. Y en qué medida, como el león ya no está, sigo creando leones porque tengo mi sistema de defensa ya preparado, toda mi artillería y mis murallas. Entonces necesito enemigos por, para justificar lo que construí. O sea, soy una sí, ciudad sí. murallada que necesita enemigos. Entonces seguimos haciendo guerra, ¿por qué? Sí, sí. Chan, chan, chan. Sí, tremendo. Como, sí, te necesitas leones porque ya tenés la muralla construida y es para eso. Uh -huh. Si no, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago? Eh... Es muy duro aceptar, perdón, lo último es, duro, sí, es, muy, es muy es muy fuerte y muy abismante aceptar que estuve toda mi vida sosteniendo algo que ya no me sirve. Y en gran medida creo que lo seguimos como, no sé, una pareja, puede ser eso. Che, estamos hace 50 años en eh, eh, matrimonio, eh, nos podríamos separar, pero separarnos implica aceptar que estuvimos los últimos 20 años pasándola como el, como el orto. Eh, nos quedamos juntos, decidimos quedarnos juntos, para no asumir que los últimos 20 años decidimos, durante 20 años, pasarla como el orto. Es un salto de como de. no sé, ¿se entiende? Sí, sí, como esta cosa de como de cargar con el pasado también, ¿no? De, de, de, de, Sostener. de vivir de una manera en la que estamos eh, arrastrando un pasado que tenemos que justificar, explicar, acomodar, uh -huh. y que nos va pesando porque no, se, se va amontonando también la carga sí. De, sí. de lo que arrastramos. Entonces el pasado cada vez pesa más, y sobre todo cuando tu presente lo tenés que definir en función de eso. Uh -huh. este Claro, y de ahí, bueno, la memoria que es muy útil para muchas cosas, también eh, se, se vuelve un poco en contra también, es un poco una cárcel también, eh. uh -huh. cuando, cuando sofoca nuestra creatividad, ¿no? cuando, uh -huh. cuando nuestra vida se vuelve una totalmente una función de eh, encajar en nuestro pasado. Uh -huh. eh, hay otra frase que pusiste por ahí que dice la humanidad es el invento de la frustración. Ajá. <risa> <risa> A ver... Contanos un poco qué quisiste decir con eso. ¿Qué te trae a vos? ¿O qué te.? Eh... <ríe> Me llamaba la atención que, que por, por un, varios días y como que lo llevas bastante presente, como esta investigación acerca de, de, de, de buscar un. entender la frustración y hacerla parte, ¿no? Como integrarla, es decir, como no rechazar la frustración, como permitirse. Eh, experimentarla, sentirla, este, pusiste también las frustraciones, el intento de seguir sobreviviendo y frustración es señal de crecimiento. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la, con la frustración? La frustración como que nos, nos indica algo, sí, es, puede ser como una señal de crecimiento, Eso, una frustración nos transforma, decimos, bueno, esto me, me frustró... Uh -huh. Este, y la humanidad es el invento de la frustración. Sí. De, a partir de una frustración nos inventamos una humanidad. Es tremendo, es, es, es un poco terrible. Eh, sí. A ver, ¿le entro? Sí, eh, si querés. Sí, me encanta. Estuve justo este 2018 muy, bueno, como dijiste recién, muy tocando ese tema... Vengo tocándolo desde hace mucho y con bastante conciencia de que lo estoy tocando desde hace mucho, como si fuera un tema de interés personal, la frustración, la desilusión. Y, y de hecho estoy armando un libro con un montón de cosas que tengo escritas de eso y que sigo escribiendo, eh, que se llama La fiesta de la frustración, y que, que, que plantea justamente esto, la frustración o esa sensación de desilusión como una invitación, a la celebración de la vida, más allá de los límites de la imagen que me armé de mi vida. Eh, para mí la frustración es señal de que encontré el límite de, de, de una creencia. Llegué hasta un borde de cómo creía que tenían o podían ser las cosas, y más allá de ese borde, si no me quedo llorando de este lado, está la, la, la fiesta del, del campo abierto. Y lo de la, y lo de la frustración... La, la ¿Cómo es? La, la, la humanidad, humanidad es el invento, el invento de, la de la frustración. Eso creo que tiene que ver con, con algo de la idea de que los animales, o sea, eh, no sé, vengo preguntándome cuál es la diferencia entre el ser humano y los otros animales. Y, y, y por ahora lo que voy tocando es que el, los otros animales también tienen lenguaje, eh, pero el lenguaje del humano es, toca el lugar de la ficción y del símbolo, que los animal, los otros animales en principio pareciera que no. Entonces, al haber símbolo y al haber ficción, eh, hay la creación de la experiencia de la distancia y del tiempo. Y creo que los animales no, no tienen la experiencia del tiempo, porque no tienen una mente simbólica. Y sin tiempo no hay distancia y sin distancia no hay frustración, porque la frustración es el reconocimiento de una distancia, o sea, lo que me separa de lo que quiero, por ejemplo, para decirlo simple. Uh -huh. eh, la distancia que separa donde estoy de donde quiero estar, eso... Podría ser la experiencia de la frustración. Y ahí nos contamos algo para balancear, digamos, esa. Balancear esa en qué sentido. Y um, una frustración, una distancia, algo que está diferente de lo que yo quería. Sí. Eh, me deja como un agujero, como me deja alejado de eso, el objeto de mi anhelo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué hago con ese, con ese agujero, con ese vacío? Eh, Primero me cuento lo, lo malo y lo frustrante que es todo eso y después tal vez voy a tratar como de inventarme otra cosa. Uh -huh. este, tal vez hasta inventarme una humanidad a partir de ahí como para llenar todo eso. ¿no? Como y un shopping ocurre. y un consumo y un montón de cosas que hacemos para, para mí no tocar la sensación de frustración que cuando la tocamos es deliciosa porque es, porque es pura vitalidad. El otro día estábamos hablando del miedo también, de lo rico que es sentir el miedo cuando no te le estás Cuando tenés miedo y en vez de querer no tener miedo, decís, a ver, voy a sentir el miedo y te sentás a respirar el miedo que estás sintiendo. Y lo deliciosa que se vuelve cualquier experiencia cuando, cuando te le enfrentás y decís, a ver, la voy a tomar. Y, y en gran medida, no sé, miro acá por la ventana todos estos edificios y digo, estos, todo esto está levantado en base al, como al miedo, tenemos, incluso como se podría hacer un estudio de cómo los ángulos rectos y el tipo de construcción y de arquitectura eh, vienen de una mente miedosa. Eh, y, y sí, me parece que, que la, la manera en que cada uno procesa su, sus frustraciones determina mucho de la experiencia de vida personal. Y, porque además de que nos frustramos, nos frustramos por frustrarnos. Hay una historia muy linda de eh, Gabriel Roth, que es una, era una bailarina o algo así, que inventó algo que se llamaba Los cinco ritmos, y en un libro de ella cuenta una pequeña anécdota con el hijo muy linda, que es que lo quería llevar al hijo a, a tomar un chocolate caliente en una confitería especial, que ella conocía que hacían un chocolate caliente muy rico, entonces lo lleva no sé dónde era, viajan, se sientan, le piden, y el mozo les dice, no no hay no, te, estamos sin chocolate. Y ella se puso loca porque había llevado al hijo a la confitería especialmente a que pruebe ese chocolate. Y el mozo le dice disculpe y ella dice, no, bueno, voy a comprar, vamos, vayan a comprar. No sé, como que quería armar todo un circo para que el hijo tuviera el chocolate que ella le había prometido. Hasta que lo mira el hijo y el hijo le dice, mamá, no pasa nada, solo estoy desilusionado. Solo estoy desilusionado. El chavo solo está desilusionado y ella estaba construyendo toda una cosa alrededor de la desilusión. Claro, y el claro. chico estaba solamente desilusionado. Ahí tenemos lo que hablábamos antes, ¿no? una persona que está totalmente adentro de su relato y su relato es, hoy vamos a tomar chocolate, cueste lo que cueste, sí. y si no, nos eh, mostramos si es terrible y vamos a hacer lo posible para conseguir el chocolate, porque de eso depende nuestro día. Uh -huh. Y el nene, con mucho menos contexto y mucha menos especulación con eso, está viendo lo que pasa y diciendo, ah, pareció que íbamos a hacer esto y al final no. Listo, sí. me, me había ilusionado y ahora me desilusioné. Uh -huh. todo, todo sigue su curso. Uh -huh. Y entonces, como que ahí está la cuestión de, que, de cuán identificados estamos con nuestro relato y la posibilidad... Desde ya encarar, si esta mujer ponele. se pararía desde un lugar en el que dice hoy vamos a ver si, si, tomamos tomamos chocolate, chocolate. si los astros se alinean, claro, claro. puede ser que no. Puede ser. Es buenísimo cuando ya tenemos esa posibilidad de decir Ajá. puede ser que todo esto salga para el orto, eh, Ajá. vamos a hacer una entrevista por Facebook y el, y el coso no anda. Ajá. Es Ajá. tremendo lo que cambia. Sí, sí, sí. Eh, como soltar esa, esa necesidad de, de que la cosa salga bien. Uh -huh. Integrar esa mirada de decir, las cosas a veces salen bien y a veces no, y siempre va a ser así. Uh -huh. No hay forma de que... O sea, es que en realidad, no es que no hay forma de que todo salga perfecto. Lo que hay que sacar es esa parte de nuestra que, en el, que teje el relato de, que, de la imperfección y que dice, esto no está siendo como debería ser. Sí, sacarla o integrarla, en el sentido de que también somos, eh, por ahora, seres humanos que consideran la posibilidad de que las cosas estén bien o mal. Y, y bueno, yo el otro día estuve en una situación que no importa, pero donde eh, me iban a responder algo y, era, eh, y mi sensación era que si me respondían una cosa, mi vida iba por acá, y si me respondían otra cosa, mi vida iba por acá como si fuera una ruta que llega a una bifurcación, y yo estaba en ese momento de, bueno, la vida me va a decir por dónde, y, y antes de que me dieran la noticia, una voz me dijo, cualquiera, que te, cualquiera de las dos opciones que te digan va a ser la misma opción, o sea, el camino incluye los dos caminos. Y después, sí, ok, pero aceptar esa noción implica soltar un montón de creencias, de lo que está bien o de lo que es mejor, ni siquiera bien y mal, de lo que es mejor y peor, y es un montón claro. también. A veces vamos por una autopista, previo al GPS, porque hoy en día hay como no pasa tanto, pero a veces voy por una autopista, me ha pasado, ¿no? Es en esta bajada que tengo que salir y voy a 120, ¿no? Por la autopista. Y empieza una duda de si es en esta salida o no, y, y tal vez la próxima salida está 50 kilómetros para adelante. Y tenés autos atrás, y va llegando a la bifurcación y todavía no lo resolví, y estoy yendo directo a chocarme contra el coso en donde se va a dividir. <risa> <risa> y no hay tiempo ahí para esperar nada. Entonces pegás un volantazo y es, si la pegaste, quizás si era en esa y llegaste, y buenísimo, y si, quizás después te, te demora y te desvía... Entonces quizás uno se queda aferrado a que quería que la cosa salga fluida. Lo no, más fluida. Y, bien, sí. y, todo, y me pongo contento. Ahorré tiempo, llegué directo, ta, ta, ta. Y quizás se me va por el otro lado, voy mufado todo el camino porque me equivoqué, porque ya se me... Y me, me entra todo ese relato de, de lo mal que me salió la decisión de pifié, en ese sí. momento, la, pifié, la presión, nervios. Este, sí. Como que, bueno, este... sí, estamos muy seteados para... Eh, hay un, últimamente vengo pensando en algo que llamo el catálogo de reacciones, que es que tenemos nuestro manual de cómo reaccionar y, y enseguida cuando, cuando van apareciendo las experiencias, los acontecimientos, la mente muy rápido, eh, como las oficinas se ponen a laburar muy rápido y enseguida te dicen saliste por, la, por esa salida, hay más tránsito, negativo, reaccionar de tal manera, entonces todo tu sistema enseguida reacciona de manera, entre comillas, negativa, que, que es algo que te cierra, de alguna manera cuando sentís que algo no está yendo bien te cerrás, porque el sistema cree que tiene que sobrevivir a un peligro, entonces se vuelve menos disponible, y tenemos ese manual y reaccionamos con ese manual. Es muy interesante la práctica de observarse reaccionar y observar la reacción. Eh, porque reaccionamos de acuerdo a... como que ese manual es un sistema de, de valores, es una... Es como también el, porque sí. es como el, el, el relato, uno de los relatos que más nos contamos es el que, el que dice yo decido. Sí, yo tremendo. Yo elijo. Sí. Eh, y, y... Tremendo. En ese momento que voy a 120 por la autopista y se me abre la cosa y no sé por dónde ir, tengo que seguir otra cosa, que es mi instinto, mi intuición o lo que suceda en el momento, cualquier mínima señal me lleva en esa dirección. Y cuando, si, en realidad nosotros como, es un es un tema que, que tengo siempre, ¿no? Porque yo veo que hay mucha gente hoy en día que le gusta plantearse que tenemos el poder de decidir y de elegir nuestra vida y que y que con eso supuestamente me siento bien porque tengo el poder de elegir como pusiste acá mira justamente pusiste eh, usamos excusas de la vida para sentir cosas que queremos sentir mm. como que hay cosas que queremos sentir cosas que queremos vivir entonces veo que a veces se se plantea como que nos hace bien o nos deja tranquilos pensar que podemos lograr el poder de, de elegir lo que nos pasa. Y por otro lado, está esta cuestión de, y si no tengo que, y si no puedo elegir nada, y ¿no hay algo que se relaja en el momento en el que decimos, bueno, cualquiera de las dos salidas está bien, porque ese... Uh -huh. ¿Cómo yo voy a abordar lo que me pasa? No si, como saliendo de esta cosa, de si las cosas me salen bien o de las cosas me salen mal. Uh -huh. no Como que uh -huh. se nos abre un poco la posibilidad, no como de ponernos a, a observar eso. Sí, y también creo que hay, que hay momentos para cada cosa y para... Y eso y ahí está, está el, como el punto de cómo usamos las creencias o las ideas o las historias. Por ahí hay un momento en que me sirve creer que yo soy el creador de mi mundo y que, y, que, y que tengo el poder de crear mi vida y que yo decido cómo va mi vida. Si me la creo mucho, si me paso un poco, ya por ahí empieza a jugarme para el lado de la tensión y para el lado del estrés y la preocupación. Pero por ahí hay un momento del día en donde me sirve pensar eso, como que si me diera alguna vitalidad. Y después hay otro momento del día en donde me sirve creer soy una pieza más del mecanismo de relojería de la vida el destino decide, eh, soy un títere de Dios, o lo que sea, como que, con las palabras que sí. sean. Eh, sí, sí. Y eso me vitaliza. Pero eso en otro momento del día por ahí me, me victimiza. Como También no hay fórmulas. Si y es ver desde dónde usas cada relato. Eh, como que ah, se puede alternar, digamos, o sea, el, el relato interno se puede construir como alternando entre ser el títere y el titiritero, digamos. Es que también termina siendo una dualidad, títere-titiritero. Como, y si, si tomás partido por uno de los polos, eh, te está quedando algo afuera. Pero yo estoy, eh, y este año estuve flasheando mucho con la idea de no decidir, de no elegir. Y el otro día leía a, a, un, a un maestro que sigo, eh, que me gusta, que decía, así si todavía estás pensando en decidir por esto o aquello, es que algo todavía no está del todo alineado, porque... Porque... Porque la vida no decide, ¿ve? como la vida es como... no tiene encrucijadas, es un... no uh, uh, okay. sé, <ríe> Ni sé cómo decirlo. ¿no? Me parece muy interesante el, algo de, del no decidir. Ajá. Te traigo otra, otra sí. frase, dijiste... Ya estoy usando esta situación, más bien algunos de sus elementos para tejer una ficción que aprieta. Cuando me pesco tomando el atajo de la incomodidad, me desenvaino la escritura. El atajo de la incomodidad. Estabas en un tren incómodo, una situación que podrías haber, la podrías haber pasado mal y, la, y desenvainás la pluma y, y, la, y la llevas para otro lado, la convertís Ajá. en otra cosa. Ajá. ¿Te pasa mucho eso? ¿Está, so, so, es... ¿Te volviste...? Oh... A ver, ¿escribís compulsivamente? Eh, ¿qué, ¿Qué sería compulsivamente? No sé. Hay, um, en los libros de, de Castañeda, ¿viste? Lo de Don Juan sí. y todo eso. Sí. En un momento Don Juan le recomienda ah. a Castañeda que escriba todo el tiempo que esa iba, a, esa iba a ser su brujería, porque al escribir todo el tiempo, él iba a descargar todo el tiempo esa necesidad de acción que tenía, este, y a través de la acción eso lo lleva a la no acción, a contemplar, pero a uh -huh. contemplar desde un lugar donde él mismo ya se tiene como autopropulsado una actividad que es escribir, escribir, escribir. Uh -huh. Y por otro lado está también como lo que es viste, la, la cultura vindic, que sé que... También te gusta mucho, así como a mí, de eh, sí. Borrox, todos estos, que escribían compulsivamente, ¿no? Iban siempre con la libretita ahí, con el cuaderno sí. de anotaciones y todo el tiempo como sí. describiendo todo, pasando, bajando el, todo el cuadernito. ¿Cómo, cómo es esa experiencia para vos? Tengo distintas etapas, creo. Eh, hay momentos en que por ahí soy más compulsivo. Siempre tengo el anotador encima y, y lo uso mucho. Y lo uso de diferentes maneras. A veces escribo ideas, a veces. Eh, si me siento más apretado en mis pensamientos, creyéndome mucho con más densidad cosas, lo, por ahí uso el cuaderno para solo descargar eh, mente y, y olvidarme. A veces anoto ideas, eh, a veces lo uso para procesar la experiencia de, como si fuera de manera más poética, eh, o como la experiencia esa del tren, que escribir me sirve para no estar esclavo de ese manual de reacciones, ese catálogo de reacciones que hablábamos antes, que, que te dice que en, si estás en un tren apretado en hora pico tenés que sentirte de determinada manera y bueno, agarrar la, la, la espada como forma de combatir ese, esa ficción impuesta sí. o autoimpuesta y ahora también escribo sí. en CELU que tengo el, como claro. un programa de notas que también me copé eh, tengo diferentes etapas Sí, y me lleva un poco toda esta charla que estamos teniendo, me lleva a esto, ¿no? Como eh, lo que hablábamos de la cultura, ¿no? Eh, uh -huh. Hoy en día, que se nos dan como estos medios tecnológicos en donde tenés todo al alcance de la mano con el celular, uh -huh. fácil distracción, series, eh, redes sociales, Whatsapp, todo el tiempo estamos bombardeados y bombardeando en interacciones rápidas, breves, concisas. Eh, ¿Qué lugar tiene la literatura para nuestra generación y para lo que está pasando ahora? Eh, donde es muy fácil como, si me quiero entretener prendo la tele o, o, o abro la compu o miro el celular, eh, de hecho no tengo ni siquiera que sostener algo en la mano, eh, me, hay, hay unas pelis o unas series que son increíbles y que me masajean eh, así como esa necesidad de, de fantasía lo hacen todo por mí, no tengo ni que imaginarme nada prácticamente y están buenas, no vamos a decir que no están buenas hay cosas muy buenas entonces eh, el libro también viene de una época como esto que hablábamos de las murallas y los leones no como que cuando se inventó el libro y la escritura no había todo esto y sin embargo sigue perdurando el libro y hay mucha gente que todavía mm. elige darse un momento para, para escribir o para leer, no, más para leer que para escribir, eh, pero cuesta, cuesta, a mí Ajá. me encanta leer y me doy cuenta cuando agarro un libro y cuando me encuentro un momento en que digo, bueno, me siento y leo, pero hay algo que me lleva fuertemente a la cosa fácil, al entretenimiento, al celu, a, al celu o, al, o, a, o a la serie, o a, uh -huh. a cualquier cosa. YouTube tiene un millón de cosas que están buenísimas para ver, y que haces clic, clic, clic, y te ves un videito que además dura dos minutos, y después pasas a otra cosa. Uh -huh. Y no quiero como... Eh, Ir al lugar común de, de pensar como que esto está mal porque es nuevo y que, uh -huh. y que rompe con lo viejo, ¿no? Pero. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué lugar le deja al, al libro esta revolución? El libro que enten, hoy en día. Entendiendo el libro como el objeto de papel. Claro. Eh. Y al momento de lectura, ¿no? Y a, mm. Y a la narración en sí, ¿no? Como, mm. ¿Qué lugar eh, es, es una pregunta enorme y, sí. y no tengo ni idea la respuesta. Puedes decir paso. paso. No, no hablemos un cacho de eso, me, me parece muy interesante el tema. Pero eh, digo, es enorme y, y no es que haya una respuesta, sobre todo porque es algo que está en pleno proceso y que no tenemos idea qué está pasando. Y podemos vislumbrar algunas cosas, pero pero en el fondo estamos en el medio de un proceso que no tenemos ni idea para dónde va. Claro. Eh, ok, te la, te la simplifico un poco y te dale. la reduzco como a cómo es para vos encontrarte sí. con los momentos okay. de escritura y de lectura. Eh, ¿Te, ¿Te tira lo otro? ¿Te tira la tecnología? ¿Te tira el celo, o, o ¿Necesitas una disciplina para, para poder escribir o leer? ¿O te pasa naturalmente que tu deseo te lleva...? A, ...a lo análogo, al libro, a la libreta? Eh, no sé, está un poco mezclado ahora... Lo, como ...lo analógico y lo digital está bastante mezclado... ...y por ejemplo ahora empecé a escribir notas en el CELU... ...que me resulta lindo y práctico... ...y las mando directo a la compu... ...entonces me parece... ...además ahora estoy usando bastante las redes sociales... ...para compartir material que también me parece rico me parece que siempre es la pregunta de cómo ahora estás usando la herramienta y, y yo seguramente muchas veces uso el Instagram desde un lugar más adictivo o, o para tapar un, el, la, una sensación de vacío de tedio, de aburrimiento y también lo uso de modo muy creativo y, y desde que tengo un nuevo celu y que tengo Instagram estoy sacando más fotos porque sé que y, y me bajé un programa para editar fotos porque sé que que, que las fotos en Instagram pegan mucho y que puedo acompañar un texto con fotos. Entonces estoy usando la, viendo cómo funciona la herramienta y usándola a favor, y eso no quita que por momentos también use la herramienta para darme martillazos en la, en la cabeza, como el martillo, lo puedes usar para, para eh, colgar un estante, clavar un clavo y colgar un estante o para martillarle la cabeza a alguien o a vos mismo. Eh, o sea, me parece que la pregunta es instante a instante, y que, y que es muy complejo eh, a mí me encanta el libro de papel también, todavía o por ahora o ahora hoy y, y me gusta mucho poner el modo avión y desconectar y pasar ratos largos con el, el teléfono en silencio de hecho casi siempre lo tengo en silencio y tirarme a leer y también reconozco en el cuerpo ese impulso a la información y a ver qué está pasando eh, y, y sí me parece también lo que decías antes muy tentadora la interpretación que dice que eso es peor que algo anterior donde no estaba esa circulación de información tan vertiginosa. Y siento que nuestros cuerpos y nuestros cerebros nuestro sistema nervioso, necesariamente están cambiando. No, no, necesari no sé si como consecuencia de la tecnología o la tecnología también como consecuencia del cambio de nuestros cerebros y nuestros sistemas. Eh, seguro se está dando una mutación donde donde hay mucho peligro de volvernos unos sopas, unos idiotas, autómatas. Sí. Eh, y también si eso pasa es porque en algún punto el planeta quiere que eso pase y, y a la vez me parece como el desafío interesante de, eh, de, bueno, de preguntarte para qué quieres usar la herramienta o del entrenamiento de pescarte cuando estás usando la herramienta para eh, de modo adictivo para... para no sé, para no sentir. Claro, claro. Eh... claro también puede ser un poco pretencioso querer comprender a dónde lleva toda esa transformación a nivel macro, porque pienso, sí. eh, viste esos documentales de la naturaleza, a mí me impresiona mucho cómo las plantas crean formas que tienen justo la, la manera, una flor se abre de una manera que es a, a donde va a entrar el piquito justo del bichito sí. que necesita que la polinice. Sí. Y digo, eh, la planta en sí no sabe, pienso no. yo, que está no. haciendo esto Hay una inteligencia que la está llevando a desarrollar sí. eso. Sí. Como si hubiese un campo de inteligencia en donde va creando esa transformación y esa evolución sí. de una manera que nuestros cuerpos, bueno, repercute y va sucediendo también. Entonces no sabemos a dónde nos lleva. Después no, no sabemos. Nos da miedo, como decir, de, de, que, de que nos convirtamos en una especie de autómatas adictos a la... Al aparato. Cosa digital, al aparato. Sí. Este, pero también se puede reconocer como que hay algo sucediendo que antes no pasaba y que también tiene sus virtudes y... Y es verdad que también hay un arte instantáneo que, que sé yo, vos agarrás el Instagram, haces plim plim plim plim plim. Y con tres o cuatro simbolitos estás comunicando algo a mucha gente uh -huh. que antes no se podía hacer de esa manera. No, o sea, no, no. También no. hay que rescatar eso. ¿Querés sí. que leamos algunos, algún que otro comentario acá de, sí, sí. de los televidentes? A mí no, yo no lo sé. ¿Cómo quiero. estamos de Dale. tiempo? Yo bien, solo me estoy haciendo un poco de pis, pero estoy bien. Por ahí hacemos, no sé, unos minutos más. Da... Sí. Eh, a ver, Daniel Oscar de Gregorio dijo justo estoy almorzando. <risa> eh, y preguntó quién entrevista a quién. Bueno, es una entrevista, es una charla. Yo le entrevisto a... a Conversamos. A... Eh, y dice, y con una borracha en el Ministerio de Seguridad que recuerda mucho a Videla. Bueno, verdad... Lamentablemente, es incómodo. No sé, esos son partes de la charla que iban comentando que, que no sé a qué hace referencia. Que quedaron atrás. Que un cana tenga derecho a pegarte. Debe un tiro ser por Mirta Sí, <risa> puede ser. Eh, cuatro quesos. Bueno, cada Daniel, Oscar de Gregorio se hizo una fiesta acá en los comentarios. Fue contando <risa> todo lo que le pasaba. <risa> este. Nos quedó en el pasado. Sí, a ver si hay algún comentario que podamos rescatar que sea más atemporal. Ceci Beatle dice: exacto, nos creamos proyectos para andar el día a día y evitar la idea de la muerte. Mm. Dice: soñar para no morir. Sí. Eh, Daniel Oscar de Gregorio de nuevo dice: si desconfías de tu propio relato, si desconfías de tu propio relato, te volvés paranoico. Dice: Can. Las dos son ficciones. Toda realidad es subjetiva. Sofi dice: taca, taca, taca, taca. <ríe> Daniel Oscar ese. de Gregorio, nuestro comentarista estrella, dice: Aguante Woody Allen. Eh, Sofi después dice la perspectiva. Daniel Oscar de Gregorio dice, <ríe> dice LCD pregunta. ¿Te aprietan John? los zapatitos de CIS? ¿Uh? Lo podríamos tener como invitado. Ese. Eh, Se trasciende, dice Agnes Moy. Sophie dice, ¿qué será lo que nos hace sentir incómodo al cuerpo? Yo dije que, que tener un cuerpo que podía ser una de las incomodidades. Uh -huh. eh, no sé, por ejemplo, a mí ahora se me, se me contractura acá un poco uh -huh. la, este, la tensión de sostener algo, ¿no? A veces, o en las interacciones, o querer que algo uh -huh. salga bien, justamente eso... Eh, se puede trasladar como una especie de contractura bueno me, creo que hay infinitas cosas que pueden hacer incómodo el tener un cuerpo no quieres decir algo sobre eso eh, no últimamente estuve sí digo eh, últimamente estuve registrando el, la tensión en el rostro entre los dientes por ejemplo el otro día desperté sí. con con tensión en la mandíbula y y bueno estoy observando eso Cómo, cómo se va alojando muy sutilmente la atención. Y, y qué rico es cuando la, cuando la veo y me, y me doy el comando de soltar, es, que es enorme. Sí. Es como, estaba, estaba hablando con alguien el otro día de esto, de que, ¿por qué pasa eso? El cuerpo está registrando algo, ¿no? Como si el cuerpo fuese también eh, la memoria misma, ¿no? Entonces... Mm. Uh -huh. Hace algo en donde quede una marca, en donde uno tome, este, ¿qué sé yo? Va dejando como consecuencias todo eso, ¿no? Entonces, sí, como que sí. llevar un cuerpo también es como llevar una memoria viva de alguna manera. Sí, sobre todo sí, porque vivimos muy, vivimos creyendo, somos creedores, entonces me siento que cuando, cuando sucede algo y mi sistema lo recibe y lo interpreta de una manera, mi cuerpo reacciona, se reconfigura de alguna manera en relación a esa interpretación. Y si yo no reseteo, no cuestiono eso que me creí, el cuerpo queda así, como queda medio configurado en, en esa... En esa. Eh, muchas veces me, me registré en, como, por ejemplo, a lo largo de un día acumulando pequeñas inclinaciones. Por ejemplo, algo sucede que yo lo interpreto como molestia y no lo cuestiono, entonces paso de estar así a estar así, y después la siguiente ya me agarra así, entonces la siguiente es así, y la siguiente es así, y cuando me quiero acordar son las 7 de la tarde y estoy todo retorcido, pero, pero no es que pasó una cosa, sino que pasaron muchas microcosas que no, no fui apretando reset. Eh, ¿Tiene sentido? Uh -huh. Sí, no, me quedé preguntándome como eso, si, si es importante resetearlo o, o también es importante registrar eso que el cuerpo va como tomando nota, ¿no? Pero mm. claro, eh, seguramente como que cuando acumulamos tensión en algún momento necesitamos soltarla, liberarla. A mí también me pasa eso, de sentir como estoy compenetrado con algo y de repente estoy apretando los dientes... Ajá. Este... Ajá. Sí, sí, sí, sí. entonces cuando registro eso uno, bueno, aflojas un poco no haces un mini uh -huh. Uh -huh. acá Facundo Tesone dice creo que para que haya comodidad debe haber incomodidad el sentido del tercer factor que los une es el estado de conciencia del observador uh -huh. para que haya comodidad debe haber incomodidad no sé, es paradójico uh -huh. Uh -huh. Este, Agnes Moy dice, me encanta que se vuelva abstracto. Eh, vuelve acá Daniel Oscar de Gregorio y dice, te faltó hablar del negro para entrar en el satanismo. No es abismante, es abismal. No sé a qué se refiere. No sé si, no sé si está mirando otra cosa y comentando acá o se refiere a cosas que, que dijimos. Daniel, si está por ahí nos puede a aclarar esa cuestión. Eh, dice que los animales se frustran Daniel también y que lo que no pueden hacer es tomar distancia o simbolizar la frustración eh, Juli Dimensa dice ¿cómo claro. hago? no sé qué dos y, este, ¿Eh? dos y, dos y media Monocósmico de Puyén abrazos eh, dice Ana Clara que vayas al baño Ana Clara Villalba Dufo dice decide que vaya al baño. Gracias. Sí, creo que, que también podríamos ir cerrando. ¿Cómo la ves? Sí, te, sí, te quedan, vamos a ir cerrando. Quedan... Dale. No, Nahuel Ladino dice pregunta si observan las microexpresiones. No sé, yo me vi la serie Lie to Me completa, las tres temporadas, es buenísima, pero... Lie to no Me? Sé a qué se ref... No la vi. Lie to Me. Ah, eh, muy buena. Sí, bueno, es... La primera temporada es muy buena, es... Eh es con el actor de uno de los de perros de la calle, Mr. Eh, no sé, y, y es un especialista en observar microexpresiones en el rostro y entonces puede decir cuando está... ¿Quién miente? Sí, hay, hay todo un mundo de que se estudian las microexpresiones, bueno, después lo contratan de la CIA, obviamente, para resolver Ajá. casos y tal. Ajá. Eh, te voy a hacer las últimas preguntas. Dale, vengas. Para ir cerrando. Yeah. ¿En qué te estás sosteniendo? <risa> te devuelvo <risa> las preguntas que vos mismo traes en él. ¿En, este ¿En qué momento? te estás sosteniendo? ¿En este mismísimo momento? No sé, como lo quieras tomar. Eh, podría decir una silla, podría decir eh, las ganas que tengo de ir a hacer PIS, podría decir saber lo que voy a hacer en el día, podría decir eh, dos o tres proyectos que me excitan mucho, podría decir vínculos, mis vínculos, personas, o podría decir nada también, el aire, o, el, okay. o la sensación de que no tengo ni idea. La incertidumbre, digamos. también sí. eh, Facundo dice, la incomodidad necesita de un patrón de referencia basado en lo que creemos cómodo. Ambos son polos de una misma energía. El punto del observador es el que integra, integra ambos polos, posibilitando el devenir. Bueno, y sigue. Eh, Nahuel dice: Fíjense qué se están diciendo con sus microexpresiones. que se están diciendo con sus microexpresiones? Jaja. ¿Y qué me están diciendo a mí? Saludos, los abrazos, gracias. ¿Qué nos estamos diciendo con nuestras microexpresiones? No tengo ni idea. Que nos amamos. <risa> claro que sí. Este Y te voy a hacer la última pregunta que es tuya también. Venga. Y dice: ¿Cuál es la pregunta que ahora me libera? ¿Pudiera ser Pis? Hacer? <risa> eh, no, espera, me libera mucho la pregunta: ¿Cuál es la pregunta que ahora me libera? La pregunta misma me parece muy liberadora. Más allá de El que... El formato que... pregunta, la, la, la estructura. No, una... preguntar, preg preguntarme qué pregunta ahora me libera ya me parece una pregunta muy liberadora. Ok. Ah, está bien. Como abrirse a, a escuchar qué pregunta necesito para liberarme. Sí. Bueno. Eh... Yo cuento y otros cuentos que pueden no cambiar tu vida. ¿Choque? chiqui, este, o, pero pueden sí aportarte datos a tu narrativa para que después te cuentes y enriquezcas las historias que haces sobre vos mismo y sobre lo que crees que es verdad en tu vida. Eh, por lo que leí hasta ahora, lo recomiendo, ya me encantó, me encantaron los primeros cuentos, lo estoy leyendo, este, así que lo pueden solicitar poniéndose en contacto con Jada eh, o en la editorial y PC de Ciudad. O en la editorial PC de Ciudad. O en, en Buenos Aires, están varias librerías. Y ahora estoy en Santiago de Chile, por si alguien quiere. Eso, y ahora estás en Santiago de Chile dando unos talleres de respiración y escritura. Sí, hoy a la noche. Buenísimo. ¿Algo más que te gustaría decir? No, agradecerte mucho. Bueno, gracias a vos también. Gracias. Un abrazo grande. Este... Esto queda, después se puede ver. Sí, si sí, yo no me mando ninguna cagada y si Mercurio no nos no vuelve a interferir, lo normal sería que quede ahí para, para ser Buenísimo. Reproducido. Bueno. Genial. Bueno, Adri, mil gracias. Abrazo grande. Gracias. Chao, abrazo. Chao. Chao, chao.